El pasado jueves 23 de mayo tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Tarragona la primera conferencia sobre derecho animal promovida por la Asociación Animalista Gaia de Tarragona. La abogada Ana Mulá fue la encargada de analizar el concepto de animal al ordenamiento jurídico actual, así como su evolución a lo largo de la historia. Ana Mulá, reconocida abogada especializada en derecho ambiental y protección de los animales, realizó un repaso a nivel internacional de la concepción jurídica de estos la abogada y profesora del Máster de Derecho Animal y Sociedad hizo especial mención de los últimos hitos conseguidos en diferentes países del mundo en beneficio de su protección. Creo que es muy importante que tal y como sucedió en Barcelona se crea una comisión de Derecho Animal aquí a Tarragona. Esta comisión es muy importante porque yo creo que hay muchos advocados que tienen mucho interés en, bueno, en aprender, en dedicarse pues, al Derecho Animal y abadast pues, tampoc coneixen no un un yo con se i y, y tendrá reuniones para hablar de eso y además eh, sobre todo la comisión ha de funcionar como un instrumento pues, de de, de, de presión de lobby dirigida a, a las instituciones también que esta comisión bueno pues, eh, puede servir para crear un cambio no una consensuación pues, colectiva a Tarragona en esta aquesta matèria que puguin també participar en reunions amb les administracions, que puguin tindre una presència, a eh, fins i tot en la fiscalia de medi ambient aquí, com succeeja a Barcelona, que s'ha creat una comissió mixta entre la, la Comisión de Derecho animal i la Fiscalía per solucionar una solució o hablar de d'aquests temes, de maltrament animal més, més greus. Esto sucede en Alemania. Esta conferencia realizada por primera vez en el Colegio de Abogados de Tarragona es un primer paso en la creación de una comisión específica que trabaje por los derechos de los animales dentro de un organismo profesional jurídico tal y como ya existe en Barcelona y otras provincias de España. Anamulá quiso incidir en la importancia de crear organismos de este tipo en todas las comunidades, dado que permiten impulsar cambios y promover reformas en las leyes que protejan los derechos de todos los seres vivos. Estas mejoras son fruto de una demanda cada vez más firme de las personas en que se protejan los derechos animales. Durante la conferencia se remarcó que este tipo de comisiones funcionan como un instrumento de presión y asesoramiento a las instituciones públicas y entidades diversas, ...presentes en la sociedad. La opinión aportada por una comisión como esta... ...permite introducir mejoras en normas... ...que beneficien los derechos de los animales. Como colegiado del Colegio de Abogados de Tarragona... ...lo que vamos a dar impulso es a la creación... ...de, de una comisión para la protección... ...de los derechos de los animales... Durante la conferencia se abrió un debate para abordar el actual marco jurídico en Cataluña y los asistentes aprovecharon para preguntar dudas y exponer problemáticas y casos concretos. Varios abogados asistentes se interesaron por la creación de esta comisión que se espera que pueda contar con su espacio en el Colegio de Tarragona próximamente.